Bueno, este día lo viví, empecé el día nervioso. Ayer me costó dormir, la verdad. Pero a medida que se iba acercando, estaba contento por este, por este paso de Dios en mi vida. Y la verdad que lo viví, lo, lo viví muy, muy alegre, muy, muy contento. Sí, estoy en la parroquia Estela Maris, hace un mes, exacto. Y bueno, conociendo un poco la parroquia, eh, en contacto con los fieles, y también aprendiendo del párroco y de los eh, hermanos sacerdotes que me acompañan en la casa. Quiero vivir mi ministerio diaconal con alegría, servir al Señor con alegría. Bueno, con mucho agradecimiento, hoy viví este día con mucho agradecimiento al Señor y a toda la gente que vino a presenciar esta celebración, y contento de, de, de, de este paso que es el final de una etapa y empezar otra etapa ahora, el servicio de, de la Iglesia y del Señor. Eh, bueno, me acompañaron toda mi familia y mi comunidad de acá de, de Montevideo, de San Miguel, la parroquia también Nuestra Señora del Carmen, algunos pudieron venir. Llegué hace un mes a la parroquia y bueno, estoy adaptándome y ahora con esta gracia recibida de hoy a ponerla al servicio de los hermanos y a, la gracia que recibí me la dieron para, para usarla ahora y para darla a los otros, así que a ejercer el ministerio como, como pueda y lo que, que Dios me ayude también. Quiero vivir mi, mi, mi ministerio diaconal sirviendo a la iglesia, sirviendo a los hermanos, a la gente que Dios me ponga por delante y llevando su misericordia, su amor a todos aquellos que, que Dios tenga pensado que, que quieran recibirlo.